Muy bien, eh, hay pruebas de que sí se corta la señal de Disney Channel y lo vi por mi propia cuenta. Aquí retrocedí el momento donde ocurrió eso. Está en muro para evitar el copyright. Ahí lo no ven, la por signa. Se ve negro. Y ahora se pone no signal. Como pueden ver Disney Channel, está empezando a caer las cableras en Argentina. Voy a avanzarme. A ver si logro llegar. Bueno, así quedó como fue el corte y como fue la opción en este momento, el corte.